Saludos, mi nombre es Solimar Salas y yo soy la vicepresidenta de Contenido, Innovación y Alcance en el Museo de Arte Latinoamericano, o MOLA, como le decimos aquí en, en casa. Bienvenidos al museo eh, y muy emocionada de estar en esta alianza con eh, la Biblioteca Pública de Long Beach eh, para leerles este cuento. O sea que vamos a empezar. También les dejo saber que estamos en el, en el jardín escultórico. Robert Gumbiner aquí en el museo, y da la casualidad que estoy con un compañero puertorriqueño, Luis Torruella, que es la escultura que está detrás de mí. Eh, cuando quieran venir a visitarla, están más que bienvenidos. El libro que vamos a estar leyendo hoy se titula Oye, Muro, y está escrito por Susana Verde. Les enseño la portada para cuando lo vayan a buscar en la biblioteca. También lo van a encontrar en inglés. O sea que lo pueden leer en inglés y en español. Pero hoy va a ser en español. Y vamos a comenzar. Oye muro, eres grande. Tan grande como una cuadra. Una cuadra de mi ciudad. Tal vez hace tiempo tuviste mucho estilo. Pero nadie se ha ocupado de ti. No da gusto mirarte. Eres frío, viejo, estás vacío. Oye, Muro. En el otoño, James y yo patinamos lo más rápido posible al pasarte por delante cuando regresamos a casa de la escuela. En el invierno, la nieve sucia se amontona frente a ti. Nadie la quita. Danny y sus amigas de la cuadra hacen muñecos de nieve en otras aceras. En la primavera, la abuela Adi se bebe su té con hielo en los escalones de la entrada. Habla de la época en que nuestro barrio era hermoso, de cuando tú eras hermoso. Yo me acuerdo cuando mi abuela me hacía cuentos también. Eso siempre son los mejores cuentos. En el verano, el camión del helado pasa de largo. Lo perseguimos hasta un sitio lejos de ti, en donde dejamos que el helado se nos derrita en la lengua. Cada día todos bajamos la vista. Nos alegramos por las florecitas que se cuelan entre las grietas de la acera en busca de la luz del sol. Nadie te mira. No hay nada de qué alegrarse. Tan solo eres cemento solitario. Ese muro, si tuviese sentimientos, estaría triste, ¿verdad? Oye, muro, cuando estamos dentro con familia, amigos y vecinos, hay cariño, hay alegría. ¿Hueles lo que cocinamos? Nos lo comemos juntos. ¿Oyes las anécdotas que compartimos sobre cómo solían ser las cosas? Contamos chistes y nos doblamos de la risa. Déjeme, aquí les enseño. Esto es cuando están todos reunidos en la cocina. ¿Oyes nuestra música? Bailamos salsa, bailamos hip hop, nos mareamos de dar tantas vueltas. Queremos salir a la calle, pero tú no bailas, no te ríes, no compartes tus anécdotas. Oye, Muro, ¿quieres que te diga una cosa? Estoy listo para cambiar todo eso. ¿Qué va a hacer ese muchachito? ¿Cómo va a cambiar las cosas? Tengo mi lápiz. Tengo mis pinturas, tengo mis sueños, soy un escritor, un creador, alguien que cambia las reglas del juego, alguien que cambia los muros. Y mira, para que vean todo lo que él tiene para hacer ese cambio. Pueden ver las crayolas, pueden ver los lápices, puedes ver hasta un gato que le está dando compañía. O sea que este niño lo que va a hacer es que va a hacer arte. Vamos a ver cómo le va a quedar eso. James y Dani trajeron sus bocetos. Abuela Adi trajo sus recuerdos. Todos trajimos nuestras ideas y nuestra imaginación. Te echamos un último vistazo y entonces comenzamos. O sea que él no lo va a hacer solo. Él lo va a hacer con mucha gente. Convocó a mi familia, mis amigos, mis vecinos, nos plantamos frente a ti y te miramos fijamente. Ahora eres nuestro muro. Te has convertido en nuestro lienzo en blanco. Tus grietas y tus bultos y tus bordes ásperos son nuestro borrón y cuenta nueva. O sea que ahora el muro es parte de la familia. Encaramamos, encaramados en escaleras y a ras de suelo. Enseguida te hemos llenado de colores creaciones y energía, eres de piedra, pero no tienes por qué ser tan duro. A mí me gusta esto, cuenta cuántos niveles tiene el andamio, y para si no sabes lo que es un andamio, esto, esta estructura que está aquí es un andamio, y así muchas personas pueden trabajar al mismo tiempo cuando están trabajando en un mural. Oye, muro, mírate ahora, eres hermoso, ahora cuentas nuestra historia verdadera y juntos somos algo que da gusto ver. Oye, muro, y mira cómo quedó el muro. Te pregunto, ¿has visto murales? Porque un muro es un mural. ¿Has visto murales en, alrededor de ti, cerca de tu casa, en tu escuela? Y ahora puedes verlos con otra perspectiva, otro punto de vista. Y en mi familia decimos colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero, ¿qué vas a hacer tú con los muros vacíos que tú ves cerca? <música>